Hola de nuevo, volvemos a, a intentar conectar en directo. Vale, hola de nuevo, <ríe> ya veo que, que os vais conectando de nuevo, a ver si esta vez sí que podemos. A ver. Vale, volvemos al punto de mmm, conectando. Es que sí, ahora me salgo parada. Me salgo eso, parada. Sale tu imagen congelada, es que qué raro me parece. Sí, sale mi imagen congelada. Bueno, alguna vez me, alguna vez me ha pasado, sí, que a lo mejor quien inicia el directo y eso sí que sale y luego. No sé, no tengo ni idea de por qué es, pero. Ya. Pues no lo sé. Bueno, vamos a dejarlo a ver si. si vale. Me... Como tenemos tiempo, no pasa nada. Perfecto, no hay, no hay prisa. Sí, sí, qué raro. Sí, es raro. Porque se queda ahí como conectando, pero no sé por qué no, no llega... No, se cae. Hola, estamos intentando conectar con Kizeta, que es la chica que nos va a hacer hoy el concierto. Y queríamos hablar un poquito con ella, que nos contara y luego que, que nos cantara algunos temas. Lo que ocurre es que estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión porque no llega a conectar el, el directo. Entonces eh, creo que ha salido y va a volver a entrar. a ver si vuelve a conectarse no nos podemos a ver, vale dice, vale ok que va a intentar desde otro teléfono bueno pues os estaba diciendo que espero que os esté gustando el... la semana de Urban Fest que estamos haciendo de una forma diferente debido a las, a las circunstancias que estamos viviendo y nada, y que estéis disfrutando mucho de los conciertos y de, y de todas las actividades y vídeos de personas que, se han, que han querido compartir su arte con nosotros y todo esto. Y vamos a ver, hoy tenemos un concierto de una chica que se llama Kizeta, que canta rap y compone sus propios temas, entonces vamos a ver si puede conectarse con nosotros y... Y la vemos en directo, que seguro que, que os va a encantar. A ver, vamos aquí. Estamos esperando a que conecte. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. perfecto. Bien. bien, bien, bien. Pues no, no, sé, ha sido el cambio de móvil, pero vamos, a mi móvil que yo sepa no le pasa nada, <risa> es Tienes que actualizar Instagram, igual es algo así, algunas chorradas. Así. Algo así puede ser, puede ser. Creo pensaba que se me actualizaba solo, pero vamos, debe, debe tener algún problema por ahí que no me he enterado yo. Eh, también me dio problemas Instagram y era porque no estaba actualizado y lo tuve que actualizar manualmente, o sea que puede ser eso. Pues, puede, puede ser, puede ser. <risa> Tiene... estamos aquí, por fin, Dibai, por favor, que va a conectarse. <risa> Hola. <risa> y nada pues eso estaba contando estaba diciéndole a la gente que nos que se está conectando que espero que estén disfrutando con esta semana de Urban Fest que estamos haciendo de una forma diferente por las circunstancias y demás y de los conciertos que estamos teniendo sí porque es muy buena alternativa claro y bueno ya así llegamos a un montón de gente que también sí. está muy bien y nada y que hoy teníamos un concierto contigo que te llamas bueno tu nombre artístico es Quizeta Sí, soy María, pero mi nombre artístico es Quizeta. Muy bien. Y nada, y para que nos contaras un poco, pues, desde cuándo llevas escribiendo, porque te compones tus propias canciones. Sí, toda, claro, todas las letras son mías. Yo llevo escribiendo lo que es escribiendo desde muy chiquitita, me gustaba escribir cuentos y poesías. Y pues, hace, pues, en 2015, cuando yo tenía 12 años. A raíz de unos amigos que escuchaban un poco rap, pues cuando descubrí el rap dije, es que este es el formato que más se ajusta a, a lo que yo quiero hacer. Porque claro, era esa mezcla entre poesía y, y música, que amo la música, no solo el rap, amo la música en general. Sí. Y, y la verdad es que para mí se me abrió un mundo totalmente nuevo, así que sí, ya llevo unos añitos en ello, en hace cinco años este verano. Bueno, muy bien. ¿Y qué influencias? Supongo que habrás escuchado mucho rap y muchas cosas. Cuéntanos un poco las influencias. O sea, ¿quién más te bueno, ha podido inspirar en el rap? Pues sí es cierto que yo la mayoría de rap que escucho diariamente es del panorama nacional de aquí de España, pero bueno, también de forma internacional no, también hay que tener un poco de cultura sí. del hip hop. Y bueno, de forma nacional yo sobre todo pues empecé con las típicas canciones que se escuchan pues a los 12 años, ¿no? las típicas canciones de rap, eh, luego ya cuando me metí un poco más en serio, algunos de los nombres así más sonados para mí en un principio eran los temas antiguos, pero antiguos, antiguos de Jargaliza y luego también eh, poco a poco ya vi que mi rollito era un poco más lo sentimental y eso y fui escuchando artistas como Che Rubén, Soda Moncas y etcétera, un poquito por ahí. Y nada, bueno, aparte, por supuesto, la lectura también me gusta mucho leer y, y la poesía y todo lo que incluya un poco esta forma de arte. Bueno, claro, supongo que será muy importante leer y, uh -huh. y tener muchos conocimientos y mucha facilidad en la palabra, ¿no? Porque al sí. fin y al cabo, para ir rimando unas cosas con otras, tienes que tener... Sí, todos los recursos y sí, la verdad es que sí. Bueno, y, y te gustaría dedicarte a esto profesionalmente... ¿O lo haces como un poco ocio? ¿O quieres combinarlo con otro tipo de profesión? Yo creo que hay que ser un poco realista y hoy en día es muy difícil, tiene mucha suerte quien realmente vive lo que es vivir de esto. En realidad, mi, mi único objetivo es llegar a más gente, pero no ya más allá de tener un trabajo lo que se busca muchas veces cuando los artistas, los raperos se comercializan de dinero y eso, sino en el sentido de que a mí me gustan muchísimo eventos, aunque me pongo un poco nerviosa conciertos como estos o en persona otras veces, y, y comunicar con la gente y que me descubra gente nueva, a mí eso me, me fascina. Luego hay otras materias como la filosofía o Cualquier tipo de, de tema relacionado que sí que quizá también me gustaría dedicarme a ello, pero bueno, yo creo que una mezcla de todo todavía no lo tengo muy claro, así que de momento estoy siguiendo este camino. Claro, ya veremos dónde yo. Combinar, cambiar, te dedicas un tiempo más a la música, otro tiempo más a estudiar otras cosas, siempre se puede combinar y eso está muy bien. Ah, sí, sí. Además, ahora tengo la suerte que eso estoy estudiando el bachillerato de letras puras uh -huh. y eso me está ayudando bastante también a la hora de la literatura universal y todo eso, esas optativas que puedo coger que me están ayudando bastante. Eso está muy bien. Bueno, cuéntanos un poco eh, las bases. ¿Las haces tú también? ¿Tienes a alguien que trabaja contigo en base? Pues mira, me encantaría. <ríe> mucho, llevo mucho tiempo... Uy, se ha quedado congelada. Vale. Ahora. Que todos los temas que tengo ahora mismo en YouTube, eh, ninguna base es mía. Todas son, de hecho, bases de uso libre de internet, ni siquiera son compradas. Eh, de hecho, algunas son bases muy típicas, la de Ethereum, la de son utilizadas por mucha gente. Pero bueno, creo que también tiene su encanto no darle tu propio... que aunque sea la misma base, he oído canciones de todo tipo y, y la verdad es que es muy interesante. Y bueno, ahora últimamente sí que es verdad que estoy moviéndome un poco interesante. Bueno, yo cuando he intentado hacer algún beat, la verdad es que un desastre, yo no soy capaz de, de ponerme a producir beats. Pero ahora sí que es verdad que me estoy interesando más por el mundillo y estoy con, con algunos amigos, con mi chico que también se está metiendo un poco en el mundo de, de, lo, de las bases y eso pues estamos trabajando un poco ahí juntos para ver si saco algo próximamente, un poco más personal, ¿no? Que siempre, siempre es un poco más personal. Segundo. Bueno, también me han chivado que estás trabajando en algo nuevo, ¿no? Es, mira, la Ahora cuando empieces a cantar vamos a hacer un poco de recorrido, pero me han dicho que estás haciendo también algo nuevo. La cuarentena ha servido, por una parte, para retrasar todas las grabaciones que toda la gente como yo teníamos pendientes en el estudio, pero por otra parte también nos ha ayudado, bueno, unos más y otros menos a escribir mucho. Y yo un proyecto que tengo en realidad desde el año pasado, pero había dejado bastante aparcado y no descarto volver a retomar y que, bueno, de momento estoy cogiéndolo con ganas, pero despacito es hacer algo un poco más de larga duración en el sentido de, por ejemplo, una maqueta que salga salga en YouTube o, o algo más de ese estilo largo, que sea se parezca más a un disco, no sé si también podría sacarlo en físico, en virtual, bueno, todos esos detalles todavía queda mucho por, por detallar porque ya te digo que va despacito, pero eso, con lo que te comentaba antes de las bases y mis amigos que están que están trabajando en ello y ayudándome, la verdad es que he tenido mucha suerte con eso, siempre siempre desde que empecé me he movido en un mundillo que, que por suerte me han ayudado y nos hemos ayudado mutuamente, hay mucha hermandad en esto de, del rap, así que sí, en eso estamos, eso ya irá, irá saliendo, irá saliendo. Sí, irá saliendo, y como vamos a ir poco a poco yendo a mejor, sí. todo, todo irá mejor. Pero si quieres, eh, podemos empezar un poco... Eh, en materia, ¿no? Eh, cuéntanos un poco okay. por dónde vamos a empezar. ¿Nos vas a cantar algún tema de los anteriores? Pues sí, vamos a empezar por Musa, que es el primer tema que saqué hace, pues ya va a dos años, bueno, en septiembre hace dos años, eh, que subí a mi canal de YouTube con el primer tema que me atreví, que si bien es verdad que al ser el primero no es ni mucho menos el mejor, eh, para mí... <ríe> Eh, pues le tengo mucho cariño Y la verdad es que nunca me había atrevido A cantarlo así en un concierto Y he dicho, oye, pues por qué no empe empezar Por el principio, ¿no? Pues cuando quieras, si quieres Vale, pues sí, perfecto Voy a poner Ahora sí que se me ha pagado esto Yo me pongo en negro Cuando termines vuelvo Y seguimos hablando vale. Y seguimos cantando Bueno, sigues tú cantando Perfecto, ¿Vale? muchas gracias A ti. Vale, ok, pues Ahí está. Bueno, decidme, si no se yo ese bien o lo que sea, decidme, ¿eh? No te pregunto. Vale, perfecto. Pero se si oye. Vale. brotes de sinceridad que suponen un suicidio claro, no escuchasteis los sentimientos que he gritado encajas más, cuanto más tienes el cerebro lavado y así vamos, somos paz y en nuestra guerra nos matamos, no quiero irme de tu lado, pero nunca estuve contigo, estuve en ti, así es más difícil olvidarlo motivos para escribir nunca me han faltado, cuando escribo algo nunca más me ha importado, mostraré a la gente que porto a un genio inadaptado y paro de ser un ser inerte dando muerte al pasado, paso ya de hablar sobre flores machitas, ahí fuera hay un jardín que me oye y resucita, yo me voy con la musa, tú puedes besar a otra chica, hablando sobre prioridad con alguien que no me necesita, pero elegí quien te hace daño, es un alivio, lo vuelve todo turbio, origen del diluvio, en este efecto borroso veo tu dolor nítido, separando tus penas de las mías, diferenciando la sangre en mis venas, de la tinta en mi poesía Ya no me frena el miedo que decía Ahora estoy viviendo la vida Pocas personas pueden decirlo Pues no le encuentran sentido todavía Ahora admito que te mentía Sí que te mentía Lo siento pero no es lo que sentía Algo me pasaba pero el que no lo sabía Por fin viajo en un tren que no descarrila Ahora siento que esta oscuridad brilla Brindo por cada ocasión De ver tu sonrisa que me brinda Gracias soy un cambio constante me notas distinta aún me quedan tantas cosas que decirte pero tiempo al tiempo como tú me dijiste así de cuando en cuando veré que mi felicidad existe aunque a veces se expanda una inspiración triste para cuando me miras y no reconozcas a quien un día viste no te asustes, no te asustes solo son las fases de un pájaro intentando volar libre intentas de que tu alma vibre recuerdas a que él no me importa que te dije, ahora mira hacia atrás y dime, recuerda que me has echado de donde yo nunca quise irme de donde yo nunca quise irme por ahí estaría Musa eso es Musa sí estoy. ay muchas gracias Uy, así casi pues que tiene más gente, mérito ¿eh? que la gente le está encantando ay, mucha... yo no estoy, no estoy pendiente de nada de los comentarios la verdad estoy concentrada yo con los comentarios y tú cantando. Muy bien, pues si quieres, continuamos con tu. Sí. Dicen por aquí puro arte, qué grande eres, bravo, ¿ves? Qué mejor. <ríe> <ríe> Si quieres, continuamos qué con las otras. ¿Canciones? Sí, fenomenal. Ahora, por cambiar un poco de tema así muy brusco, oye, porque es más divertido, ¿no? <ríe> eh, voy a cantar Politiqueo, que de hecho es la última canción que... Bueno, voy a cantar dos que tengo en YouTube ahora, después vienen los, los adelantos que ya los he prometido y los voy a hacer. Pero, pero, bueno, primero pues las dos cositas que tengo, bueno, una de las dos cositas que tengo por YouTube. Y la primera es eso, Politiqueo, que es la última que saqué, que, bueno, ya solo con el nombre no te a decir mucho más, pero lo podemos imaginar con el nombre Sí, y, y después, bueno, ya lo introduzco también, después voy a cantar Catarsis, que bueno, para mí sí que quizás sería incluso el mejor tema que he escrito, este fue el segundo me parece que subí, uh -huh. pero, pero bueno, para mí la verdad es que además tiene un increíble valor sentimental le echa mucho sentimiento en su momento y yo creo que la sigo cantando aunque ya no viva esa, ese sentimiento, porque han pasado mucho tiempo, pero, pero lo siento igual que el primer día <ríe> y eso es muy bonito Perfecto, entonces vamos primero con Politiqueo y luego con catarsis. Sí. sí vale. Lo que sí que puedes subir un poquito más la base. Sí. Vale. Sí, puedo. Ahí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues nada, okay, pues te... vamos. ¿Sí? ok. Vale. Ahí, vamos a ver. Ahí. Ahí sí. Utopía, hoy en día la felicidad tiene y se cata, te hacen lealtad porque eres una rata piden que cante, pero más viendo y el cante sin esperar que te encante así que se canta que esto me mata cata y calla, te pasas de la raya, esto ya está que estalla la política haga lo que haga, engaña no es orgullo sino fascismo la bandera de España, apáñatelas para que el sistema no te ate para el estado más allá del dinero eres un lastre, se hace pensar, buscan censurarte, madre Tierra dice que ya es tarde Hay que dudar hasta de lo que está claro No piarse de la prensa que nos tiene engañados Ninguna guerra comienza con disparos Escupimos y nos lo dan masticado Hasta de oír que la juventud no tiene futuro Las experiencias te hacen más duro Más duro es tener lujos con gente sin recursos El curso sigue, los de arriba nos echan pulsos De hecho, la libertad de expresión es un derecho Pero manifestantes acaban con la porra en el pecho Utopía hoy en día, la felicidad que ni se cata Cateas en lealtad porque eres una rata Piden que cante, pero más haciendo y el cante Sin esperar que te encante Así que tu grupo con ego grande y cerebro diminuto Tienen miedo de escucharme por si se vuelven cultos Medio minuto y todos corruptos Nos toman por tontos, tonto eso es un insulto Nuestra sociedad dividida en clase social El rico rico y el pobre debe pagar la falsa democracia es una desgracia no hay más, te venden esclavitud a precio de libertad no me trago discursos populistas actúo según mis valores dictan, mi ídolo no es modelo de revista, sino aquel capaz de cambiar tu punto de vista odio, plaga para los ignorantes, capitalismo es muere pero paga tu tumba antes no tengo fe en la fe, ni en la paz que pueda darme impactante la vida idealizada no es ideal tener casa, familia, morir para trabajar, paro, desahucios, enfermedad, no hay nada de eso. Al final, a por todo mi boli quiere tan solo no estar tan solo. Revolución, eso es lo que somos. Utopía, hoy en día la felicidad que ni se cata. Cateas en lealtad porque eres una rata. Piden que cante, pero más viendo y el cante sin esperar que te encante. Así que se si canta que esto me mata. Y bueno, tenido politiqueo. Ahora vamos a por la siguiente. Ay, Estoy aquí en negro. Vamos a por la siguiente. Que, hoy me he ido totalmente. Que la siguiente es, he dicho, eso, es Catarsis. Que bueno, que para mí el tema más sentimental, más, con más sentimiento que tengo. Que, que vamos, como el primer día, a ver si también nos emociona a vosotros, tanto como a mí. Sí. <risa> chicos, solo pido, no me mates con tu lírica, la pido y olvido al sol porque hoy la luna está cálida. Uy, mierda, me he colado totalmente, voy a empezar otra vez. Esto me pasa siempre en todos los conciertos, ¿eh? en alguno me tengo que equivocar. Y si es en una, gracias. Chicos, solo pido No me mates con tu lírica La pido y olvido al sol Porque la luna está estática Cuando... Me estoy quedando en blanco, ¿eh? Lo voy a intentar otra vez y si no ya va a pasar a la siguiente sí. Voy a ponerme la coleta aquí No te preocupes, vuelvo ya aquí conmigo Y así lo Vale, venga, vale Un poco de agua, ¿quieres? Sí, no quiero. Gracias. Te Tengo aquí la chiletilla además que intentaron no mirarla, pero. No pasa nada, esto es directo, ¿eh? Esto sí A mí mucho. No, no, y a todo el mundo, o sea que. Bueno. A ver. Vale, sí, está perfecto. Sí, perfecto. Vale, venga, vamos a intentarlo otra vez que ya está. Venga, que no pasa nada. Vamos. Muchas gracias. Chicos, solo pido, no me mates con tu lírica, la pido y olvido al sol porque la luna está estática. Cuando escucháis aquello que escribo, mi yo del espejo hace las mejores críticas. Ellos con calidad y yo con rimas cítricas en una base rítmica. Hay una voz que me limita Pues el futuro no, pero la siguiente frase ya está escrita Puntos que resucitan Lágrimas en pintura acrílica Propongo que creemos una historia mítica mi mente está en plena forma física, diferencio al culpable aunque se disfrace de víctima Mi poesía te puede hacer pensar de forma explícita, porque ya está Mis mentiras son verídicas, no soy de rimas básicas, me caso con la métrica y Yo empeñada en el tacto de tu táctica, tacto que tanto falta cuando escribo estas letras provocando química y tic no te fijas en mi gramática, sino en que es dramática En el ático de las mentes destruyó su calma Bailaba con tus penas hasta que se volvían masas Ahora mírate corriendo detrás de su falda Lo hice bien si necesitas el cuerpo de otra Para olvidar lo que te hizo sentir mi alma Dices que me echas de menos mientras me echas Rápido se olvidan las promesas Lento voy tachando fechas, la línea entre querernos a morir y morir queriéndonos es muy estrecha. Estábamos muy en el rollo y ahora yo ya no, éramos uno intentando dos. Todo era perfecto, que hemos hecho? Ay, Dios, es la primera y última vez que despediremos con un adiós. Es la primera y última vez que despediremos con un adiós, con un adiós. La primera y última que... Quiero ser la catarsis en tu iris para siempre No entrar en crisis cuando digas que no volveré a verte Verdaderamente debe ser mala suerte Cuanto más vida me das, más me preparas para mi muerte Recuerda que tus abrazos lucharon contra mi frío Y me traicionas sabiendo que únicamente en ti confío Ahora solo me queda un dolor que aunque haya creado yo Ni siquiera es mío, quédate con eso Hoy no quiero un beso pero eso no, todo el daño que me has hecho, hecho a llorar, pero estando tranquila, pues no hay nada que no vayan a curar unos cuantos versos. Ya. Ahora sí. Muy bien. Atención. Gracias. Muy bien. Esta canción me gusta, mucho, tengo que decir. Porque si no. A mí también. sentimiento me gusta mucho. Yo creo que a mí también, ¿eh? Yo creo que también es mi favorita y mira que yo no quiero, pero. Sí, casi que, que sí, sí que... iba a, a María, ¿no? ¿Te, puedo... ¿te llamo María o Quijeta Sí, no, llámame como quieras sí. totalmente. He escuchado mucho. Y a mí la verdad que las canciones así que te llegan más dentro, bueno, de rápido de lo que sea, son las que más me gustan. Y esta, la verdad que está muy bien, está muy bien. Muchísimas ya, gracias, oye. Contentísima, ¿eh? Vamos a hacer una copilación <risa> porque se está uniendo gente ahora a, a escucharte y pues estamos con Kizeta que nos está haciendo un concierto ella canta rap y nos está enseñando sus temas que ha hecho eh, anteriormente que los tiene colgados en YouTube verdad que te pueden uh -huh. si quieres Dinos te pueden poner Kizeta? no sí en, eh, con que pongáis eso Kizeta como, como pone en mi, en, mi, en Instagram vamos eh, y salen todos mis temas ahí sí y además y los que saldrán próximamente claro exacto y ahora va a enseñar unas pinceladas de algo nuevo que está haciendo. Ahora ahora viene lo guay, ahora, ahora viene lo que no se ha escuchado, claro. Esto para calentar, sí, sí. a lo nuevo. Claro, ahora vamos a lo nuevo. Nada, ahora voy a hacer, bueno, el último tema que me grabé en el estudio, que justo iba a, iba a grabar el videoclip cuando empezó todo esto, con lo cual está aquí en el horno y a ver cuándo lo podemos sacar, pero, pues, ¿por qué no adelantarlo, no? Un poquito... Claro. Claro. Y luego ya el final, ya, ya No, el final en realidad es, es un fragmento de lo que podría ser, que todavía no se sabe, pero de lo que podría ser el comienzo del proyecto que te estaba hablando antes sobre, sobre la maqueta y, sí. y todo eso. Bueno, tú Así de... que bueno, esto labios también... Para que luego te busquemos y te sigamos. Vale, perfecto. Pues nada. Pues. Eso, que, ¿vale? Sí, voy a ello. A ver, espero que os guste esto. Sí que me tenéis que decir todos qué os parece, para saber si voy a triunfar o... Le parece que luego lo voy a leer. Vale, pues vamos a ello. La primera... Bueno, no tiene nombre. Directamente. Se llama Septiembre porque la grabé en septiembre. O sea, la grabé antes que Politiqueo, pero bueno, Politiqueo salió después porque... O sea, antes porque... Repite, por fin, que no te he oído. Es un buen título para una canción, Septiembre. Igual se queda aquí. En verano, de vuelta tal. Debe Pero ser bien, que por eso tienes Un toquecito así, sí. <ríe> Muy bien, vale, pues vamos a ello. Está perfecto. <música> De otra fois de Hablo con el ritmo cuando nadie me quiere escuchar. Soy un rostro distinto en una vida vivida ya. Si pierdes una guerra contra ti mismo nunca estarás en paz. Dijo justo antes de ganar. Y se lo necesitamos que no necesiten. Pura tristeza difícil de que la diagnostiquen. Mi psique espera así que me estabilice. mente condenada a estas cicatrices. todos son matices, tú siempre dices más de lo que dices, la superioridad debe ser extinta, pues puedes juzgar a alguien si ese alguien te juzga por las pintas, viendo al mundo dejar que lo desvistas a estas alturas, no puedo pedir que no te rindas, tinta y más tinta, cada uno se abstrae de la realidad como prefiere, por eso me quedo en blanco al oír que me quieres, espera, que esperas, que espere, debo saber quién quedará cuando nada quede,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 Me preocupa el pensar demasiado, ese es mi castigo más querido y mi don menos deseado. Ha quedado como torturado lo que en su día me ha salvado, pero se me hace raro pasar del pasado. Moriré al despertar o despertaré al morir, el fin, el fin, llega y llegado el momento. Deseo ser feliz, ser yo sin que luego me deba arrepentir, pocas palabras hay para lo que quiero decir. Expando la mente para encontrar el sentido, a por qué valorar la fuerza de cada latido. Amigos en el parque con el pecho herido Porque cuando prefieres seguir perdido En la actuación de mi vida sobran los guiones Mejor coge el viaje ida Y haz que todo mejore, descomponte Para que escuchen lo que compones te estarás bien, hoy te permito que llores Me encanta a quien ve el precipicio y salta Sabiendo que de la vida somos el mantra me el alma, era yo todo lo que me hacía falta Mi voz interior canta, canta Hablo con el ritmo cuando nadie me quiere escuchar, soy un rostro distinto en una vida, vivirá ya. Si pierdes una guerra contra ti mismo nunca estarás en paz, dijo justo antes de ganar. Y, y eso es septiembre, <ríe> de momento, septiembre. Y ahora, bueno, a ver, esto requiere, requiere explicación esto, ¿eh? Venga. <ríe> ahora... ¿Vuelvo? Ahora, eso, vale, vuelve, sí. Mira, así me da de imponer agua. <ríe> Sí, porque si no, es que esto tiene que tener un poco de pausa. Es imposible, ¿eh? Yo que me pongo nerviosa. ¿Sí te ha gustado? Dime, dime. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Noto como... Se nota como un cambio, una madurez en la letra, sí. Oye, muchas gracias. Eso eso es de lo más bonito que se puede decir cuando hablamos de esto. Exactamente, porque claro, estoy escuchando aquí... Sí, me ha gustado. Además... Muchas gracias. necesita más raperas. Muchas más Estoy acuerdo. conocidas. Muchas más conocidas. Sí, y eso, conocidas, porque a ver, hay. O sea, quiero decir que estén escondidas, mucho más escondidas, pero hay, hay exactamente igual y hay con mucho talento y que se está perdiendo. Bueno, siempre, está, siempre hay raperos más conocidos y menos, quieras que no, independientemente de. Pero eh, sí que hay mucho mucho arte que no. Raperas nacionales sí sí. sí, sí, totalmente Así, Por eso también esta oportunidad Sirve mucho para visibilizar claro. Que yo creo que Vamos, yo precisamente me refiero eh, Desde mi build de escaloncito, Pero sí que raperas más conocidas y tal Sirven un montón para que otras chicas Como me ha pasado a mí muchas veces Pues se animen a en vez de quedarse en su cuarto rapeando Pues mmm, a Apuntarse a un concierto a Apuntarse a lo, que, a lo que haga falta Además ahora con las redes sociales es como un, un empujón de decir, me puede ver cualquier persona que nunca se... Claro. se sabe. Yeah. Yo... ¿Cómo repite, porfa? Es que se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado, perdona, no te he oído. Ah, no, pues estaba diciendo eso, que, que sí, que es como un escalón, que esto es, que es como que te puede ver cualquier persona que nunca sabes. Igual, de repente te ve alguien y dice, ah, pues mira, voy a Producir la claro. disco. ¿Sí? sí, es una, es una ¿Tú manera tú? además de, de conocer, claro, de hacerse conocidos y al final, eso yo creo que como yo en realidad tampoco soy nada especial en ese sentido, creo que todos buscamos lo mismo. Eh, no creo que. ¿Perdona? Se, que nunca se sabe dónde se busca ese clic que claro. le hace a alguien y dice, pues voy a cogerte y, y voy a apostar por ti. Nunca se sabe. Eso sí, que... claro, es Suerte y talento, suerte y talento. Bueno, constancia. <ríe> suerte, talento y constancia. Entonces ya es catapultarte, a ver qué claro. claro. Eso es, sí, sí. Muy bien. Pues nada, sí, ya, ya, ya, ya. Lo último que voy a hacer, bueno, lo introduzco un poco para entender un poco mejor. Esto, bueno, como te hemos comentado antes, pues podría ser, podría el principio de, de la maqueta que te he comentado antes, que bueno, quiero hacerlo algo súper personal, ¿no? Como me gustó tanto como quedó Catarsis precisamente por ese, pues, pues por hacerlo más personal y tal. Y bueno, este es eh, el comienzo, ni siquiera es la canción entera, es como un minutito y medio. Pero, pero nada, quería decir que esta canción la he hecho sobre la base de mi chico, que también aprovecho porque, oye, eh, al final los artistas que, que, bueno, que estamos en el hip hop y eso sabemos que, eh, cuando más crecemos es son por oportunidades como estas y un amigo de un amigo que te recomienda y que no sé qué. Y nada, pues antes de empezar la canción, decir que eso, que su canal, del que, bueno, esta base me la he hecho para mí, pero tiene bases incluso mejores en su canal de YouTube y es Droca. Bueno, está por aquí, viendo, lo qué? podéis ver por aquí. <risa> vale, es Droca, es Droca. se consigue. Y Z es un ejemplo de esto, sí, sí, lo estoy yo leyendo me, me, sí. sí Claro, tiene que estar animando Pero bueno, eso, que, que bueno Por si hubiera algún rapero que oye Que al final no es solo los raperos Sino lo que hay detrás, ¿no? Los filmmakers, los beatmakers Y eso, y nada, eso Esta es una base de él por si os gusta Y queréis cotillear y ya está Y eso es todo, así que vamos a ello A ver, a ver qué tal Muy bien Venga, vamos a ello A ver Me llamo María, aunque ni me conozcas, crecí en un barrio lleno de taqueos, vi predicar paz con bombas, como una sombra entre las broncas, salí a dar paseos, el eco de mi mente tortura, no soy la niña corriente que va de dura, durante mi vida todo es escritura, vestir almas con voz desnuda, ya vi la sonrisa clave y me enamoré, él sabe que cuando no hable lo hará mi piel A veces soy presencia triste o eso creen creer Solo me da miedo el mundo bajo mis pies Es que nunca encuentro mi momento Si entro a otro intento siento que lo tenso Es cierto, mi corazón preso Presado pensó en ser un peso muerto Creo que no merezco como me tratan Pero siempre lo di todo y de buena tonta Me digo tronca, date tú el cariño que te falta El resto solo quiere que te rompas Aspiro a que todo mejore, al final me pido que me jode, lejos de todo solo acompañan canciones. Mi endeble razón no entiende razones, Y seré rebelde pero fiel a mis valores. No cojo el camino hacia la felicidad, mi verdad podría estar en equivocarme una vez más. Cuando tú estás bien me da igual que vaya mal, cuida menos de quién eres porque eres lo que das. Porque eres lo que das. Y eso sería... Bueno, muy bien. Hasta que le doy vuelvo a comer. <ríe> no, no, no pasa nada. Aquí estoy. Muy bien, muy bien. Me ha gustado también mucho. Yo Muchas, la... gracias. Eh... Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que sí. Seguro que sí. La base está muy bien también. Hay que decirle. Ahora no les veo por aquí. Ponnos algún comentario. Droga. <ríe> ¿Ponía droga? Droca, ¿verdad? Droga, sí. Droga. Bueno, pues muy bien. Y... Para que sigáis haciendo bases, escribiendo. Ahí, ahí está. Sí, sí, yo desde aquí también, vamos, yo ya te digo que desde mi punto, eh, desde mi escalón bajito, pero sí, o sea, a mí cada vez que me enteré de que cualquiera, bueno, incluso persona, pero quiero decir, cualquier amigo tal... Se anima a escribir, porque es que todo empieza por por escribir en el típico cuaderno cuando estás triste y escribes um, tres tonterías que ni riman ni nada, ¿no? Pero es que al final puedes hacer algo súper bonito y la cosa es mm, estar dentro, trabajar en ello y luego mm, recalco que para mí fue muy importante lo de rodearme de personas también que que no solo estaban dentro del rap, sino que de verdad querían ayudarme o, o que yo les ayudase y, y bueno, ese, al final ese amor ¿no? que hay en el, en el rap que sí. creo que en otros géneros a veces igual falta un poco y en el rap siempre hay que ayudarse a subir de, de todas las maneras. Uh -huh. Bueno, pues muy bien, si quieres, eh, recuérdanos dónde podemos ver los temas primeros que has cantado, donde podemos seguirte un poco la trayectoria y demás Ok, fenomenal, pues eh, principal, bueno, principalmente todas las novedades y todo eso eh, solamente por aquí por Instagram voy un poco comunicando pues eso las fechas de los nuevos temas, aunque ahora está un poco parada la cosa como todo, pero, pero por aquí, bueno, también a mi Instagram se me olvida decirlo, pero también de vez en cuando subo fragmentos rapeando eh, de cualquier tema, también tengo sentimentales, tengo políticos, tengo... Eh, eso por mi Instagram Por supuesto, en YouTube Pues igual eh, me llamo Dinos, ¿Cómo? ¿Has dicho ¿Cuál es tu Instagram? ¿Tu Instagram es? Es este, es este Es el de la cuenta AkaKizeta Creo Arroba creo, ar ah. Arroba a -k -a Ahora sí Mira, lo voy a escribir de hecho sí, ya está <risa> sí. Que Que Sí, nada Y eso eh, Por YouTube, por supuesto Eh eh, por por, por está, Youtube estoy poniendo Instagram y por Youtube poniendo Kizeta Eso es, sí, sí eso No tengo más redes sociales ni nada Así que pues, sí, en principio es eso por donde Pues nada Pues esperamos Muchas gracias por querer participar La verdad que he disfrutado mucho de, Del directo así que muchas gracias, muchas gracias a vosotros Porque bueno, ya lo dije la otra vez eh, Hace falta más oportunidades como estas porque porque realmente es una buena manera, bueno, aparte de, como has dicho antes, de darte a conocer y de que, bueno, la gente también, que pase un buen rato, ¿no? Si con que claro. te escuche una persona que ya le interese de verdad y tal, ya está más que... Y, y nada, de eso, que faltan más oportunidades, que yo tengo muchísima suerte de poder estar aquí aquí hoy y las demás oportunidades que me habéis dado desde el CJ al sitio, porque, porque la verdad es que es un honor. Bueno, pues eso, muchas gracias a ti. Y, y nada, y que pues a lo que quieras, ya sabes dónde, dónde estamos, que esperamos que sigas componiendo, que te sigan haciendo las bases, o que te animes a hacerlas tú, o como queráis, cambiéis papeles, sí. o como queráis. Oye, pero pues no, no descartemos, eh. Bueno, todo, todo es posible. De momento. Sí, sí, posible Y nada, y que le haya gustado a la gente. Si sí, es verdad que ahora los vídeos, o sea, el directo se va a quedar subido al Instagram uh -huh. un vídeo. Entonces, Esto en cualquier, cualquier persona, vosotros mismos o cualquier persona que nos ha visto y demás, puede darle y lo puede ver. Entonces, pues nada, muchas gracias. Pues por organizar perfecto. Esta hora. Y, eh, espero que os haya gustado a todos un montón. Esperamos verte. Y bien. muchas gracias a ti. Mucho mejor. ¿No? Eso espero. Bueno, pues nada, pues ya está, todo dicho. Muchísimas gracias, gracias. y nada, un placer, ya te digo. Y one Love, y a seguir haciendo arte, que es importante ahora en estos tiempos que corren, entre tanto odio, un poco de amor. Pues sí, muy bien. Venga, mucho. un besito. Cuidarse, adiós. Chao, chao.